Bueno le damos continuidad a nuestro espacio CREATE y vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Para eso le voy a pedir me voy a apoyar en Roxana que me ayude a darle la bienvenida a nuestro invitado. Roxana ¿nos podés contar de quién se trata nuestro invitado hoy? Bueno nuestro invitado viene de la ciudad de las estatuas, ¿Sabés dónde, de dónde estamos hablando te, te dejo ahí la verdad que no Pensando. bueno, de resistencia ella es Miri Parra, es arquitecta es coach eh, creativa, es coach ontológica y bueno, se dedica y nos va a traer el arte intuitivo eh, nos va a contar a ver de qué se trata y cómo nos puede servir a las personas como desarrollo personal como expresión, eh, expresión creativa y personal así que le damos la bienvenida a a mí, Bien, gracias. Bueno, Vivi, acá estamos, ahí está ingresando. Bien, bienvenida, bienvenida Vivi, un gusto tenerte con nosotros. Y en este espacio han pasado ya coaches este, para emprendedores, coaches educacionales, vocacionales, pero coach creativo. Así que bueno, te vamos a saludar, y te vamos a, este es tu espacio, sentite cómoda con lo que nos quieras contar, lo que quieras desarrollar, lo que nos quieras mostrar de, de todo esto que vos haces, así podemos ir este, poniendo en tema a todos nuestros invitados y oyentes. Bueno, este, el tema de, de coach creativo es lo que considero yo que expresa mejor lo que yo tengo para ofrecernos, ¿cierto? Que es el servicio que uno brinda como como coach yo eh, mi formación es de arquitecta eh, después me formé como coach ontológico que tiene una relación creo que en el programa se habla mucho de esto así que el tema del de, coach ontológico del lenguaje tiene que ver cómo la palabra eh, genera y nos y crea la realidad en la que en la que vivimos hacemos y estamos no eh, después de un tiempo, eh, yo me recibí de coach en el 2013 y después de un tiempo, de un proceso personal, porque creo que nadie puede dar algo que no, que no vive, que no experimenta, eh, me encontré con el arte y empecé a, a, a pintar, así libremente, <ríe> y con el tiempo eh, fui a cursos, talleres y probando que era lo que me hacía más sentido a mí, a mi hacer, me encontré con eh, el arte intuitivo de la mano de, de un artista también de Córdoba, donde tenemos como un... Yo soy de Resistencia, ciudad de las esculturas, así se lo conoce, eh, de Chaco, la provincia del Chaco. Eh, sí. Con estas personas yo me conecté eh, a través de las redes sociales y pudimos hacer un, un intercambio muy lindo, muy valioso, de, de Llevamos como tres, cuatro años ya interactuando. Ellos han venido, yo he ido, ya eh, nos conocemos, somos familia, amigos, ya. Y desde ese hacer, bueno, se fue gestando un grupo que también interactuamos. Hay fotógrafos, por ejemplo, asesores de imagen, eh, otros artistas plásticos, otros artistas plásticos, y, y bueno, eh, tengo un, una de mis eh, amigas, es consultora eh, con esto de emprender de, del autotrabajo eh, y hace mentorías y yo es como que soy la que más me parezco porque desde el coaching pude implementar esta herramienta que es el arte intuitivo para también explorar y, y conocerse autoconocerse uno y poder encontrar como la esencia y ser fiel a uno mismo, empezar a, a conectarse con las emociones y poder expresarlas, y a su vez hacer uso de esa energía que nos generan las emociones en el cuerpo, y poder actuar, accionar en el medio, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en lo que sea, para lograr eh, una mejora, eh, y poder tener esto que es, eh, tan valioso, de, de estar en un, en un lugar de confort. Yo digo siempre de que yo desde mi lugar, eh, lo que acompaña a la persona es expandir su zona de confort. Yo soy muy de, de la no violencia y me parece que eso de salirte de la zona de confort, saltar de tu zona de confort, es muy, muy violento para uno mismo. Lo he hecho. He renunciado a mi trabajo en un momento y me tiré al vacío. Eh, no sé, en mi momento que yo pasé una crisis personal y me divorcié, y para mí el momento en que me divorcié fue saltar al vacío y creo que es muy violento para uno, más allá de que uno tome la decisión, en cambio el, el coach me, el coaching, digamos, todo el proceso esta búsqueda me llevó a, a amigarme con lo que soy con lo que tengo, y desde ahí construir y eso me da la idea de esto, de ampliar mi zona y no saltar, ¿no? Qué, qué, qué lindo todo esto, Vivi, que traes. Y, y bueno, yo comparto un poquito y una vez dimos una charla también acá en Mix de, de esto de ampliar la zona de confort. Y era raro porque todos dicen, bueno, salí de tu zona de confort. Y esto de ampliar es poder expandir nuestra nuestro sentirnos cómodos eh, en lo que antes nos incomodaba, poder expresarnos libremente, creo que tiene que ver con esto, ¿no? de poder sacar eso que a lo mejor eh, muchas veces no nos animamos y todo esto y está en un, en un lugar que, que se nos dificulta para poder mostrarlo a, a, hacia, hacia los demás. Así que bueno, yo voy a invitar a, a, a nuestros panelistas que te vayan haciendo algunas preguntitas, eh, a ver quién arranca, Lo, le vamos a dar este, a Ernesto hoy la palabra, a ver si, si quiere hacerle una pregunta a Vivi. Dale, gracias Jorge. Hola Vivi, buenas tardes, te saludo personalmente, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ernesto? Un gusto. Un placer. Ernesto es tu nombre, Ernesto, ¿no? Me ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bien. ¿Cómo, cómo? ¿Ernesto era tu nombre? Ernesto, sí, sí, sí, perfecto, perfecto, está muy bien qué lindo esto que escucho de coaching creativo. A veces nos acostumbramos con algo, tiene que ser estructurado, tiene que tener una forma, y se me hace que el coaching creativo tiene multiforma. ¿Puede ser? Sí. Eh, ah. Yo conozco muchas maneras de facilitar o acompañar desde el coaching creativo. En lo personal, yo lo que brindo es un acompañamiento desde la expresión no hablada, porque justamente apelo a lo que es el arte, y el arte en todas sus manifestaciones. Más allá de que yo me expreso a través de la pintura y el dibujo, hay no todas las personas tienen ni, ni a veces ni pueden hacerlo. Entonces desde tu expresión eh, no hablada eh, vas a, a expresarte. Eh, hay muchas, muchas manifestaciones artísticas eh, variadas y depende de, de cada persona. Y no necesariamente tenés que ser artista. Todos tenemos la facultad de expresarnos sin palabras. De hecho, eh, como seres humanos en la evolución, lo primero que hicimos fue expresarnos más por, por gestos, emociones, actitudes, incluso eh, los primeros eh, pero críticos, digamos, que es el texto, eran figuras. Eh, bueno, eh, de, no sé cómo más seguir, pero sí, creo que respondí, ¿no? Que es desde toda la parte creativa artística. Excelente, excelente. Desde el cuerpo, sí, muy sí, bueno. Sí, sí, sí. No, gracias a vos. Marcela, te veo ahí con una preguntita. Vivi, si sí, entiendo bien, ¿vos eh, generás un espacio uno a uno? con un. Sí, mira, son las dos opciones, ¿es uno a uno o es grupal? Las dos eh, experiencias son muy valiosas, ¿por qué? Porque exploramos en el juego, a través del juego, lo que exploramos es el inconsciente, entonces hay un inconsciente que es privado, es íntimo, es mío, lo que me hace única, lo que te hace única a vos, pero cuando nos juntamos dos o más personas, ya se empieza a gestar lo que es el inconsciente colectivo, y desde ahí podemos estar, eh, eh, generar nuevas, nuevas propuestas, nuevas vivencias, y, y también se puede, eh, se me fue la idea, pero desde, desde esta interacción de, de varias personas, Surgen claro. cosas que atravies, nos atraviesan generacionalmente. No es lo mismo un grupo que se junta a crear algo en la época de la revolución industrial a esta época en que estamos en la revolución de la información, de la digitalización. ¿Me entendés? O sea, se da diferente porque estamos atravesados generacionalmente también. Qué interesante Perfecto. esto que vos nos traés, la verdad. Yo... Eh te quería hacer otra consulta, si vos tenés un grupo de personas trabajando a partir de la manifestación artística, ¿verdad? ¿Y vos sí. generás una consigna común o cada cual eh, puede partir de diferentes ideas? Y, y la última pregunta sería para dar lugar a mis compañeros, eh, ¿cuál sería el el sentido, hacia dónde iría esa persona y cuándo termina ese trabajo, o sea, hacia dónde se dirige y, y cuándo termina. El ritmo lo pone cada persona, por eso yo siempre digo, es lo que ofrezco, estoy disponible para las personas que quieran eh, transitar un proceso de autoconocimiento, y el, el objetivo o, o, o la orientación de esa exploración la va a poner la persona puntualmente lo mismo también eh, suelo hubo una época que daba talleres permanentes donde las personas venían cuando era presencial venían y acá se encontraban con los materiales y era súper abierto venías y hacías lo que tenías ganas impulso lo que y este y íbamos viendo lo que surgía digamos en el taller después con el tiempo de, de la pandemia me tuve que reinventar y probé a hacer ese tipo de talleres así online y la verdad que no no era eh, era muy confuso la comunicación ¿no? al, al ofrecerlo era con, confuso entonces empecé a hacer pruebas y cuando eh, uno propone un tema la gente eh, sabe a qué viene digamos viste eh, también pongo plazos es una reunión semanal tres cuatro veces viste todo eso se se pauta cuando es grupal cuando es individual, las sesiones son individuales y, y, y el ritmo y el tiempo lo pone el consultante, eh, la persona que, que acude, digamos, a, a, a la sesión. Yo no te puedo imponer a vos el ritmo de un proceso que es tan privado, tan profundo, tan íntimo. Eh, cada uno tiene su propio ritmo y justamente el coaching creativo que parece que está enfocado en todo esto a, a la creatividad a crear algo, a, a llegar a algo en realidad yo, yo lo que busco es que vos descubra tu proceso después, de ese, una vez que descubriste tu proceso, tu ritmo tu tiempo vos lo vas a poder aplicar a lo que sea no importa el resultado en realidad es que vos te descubras en tu proceso, en tu ritmo o sea no es, no es un método es tu método. Sí, autoconocimiento. Roxana, ¿querés continuar? Ay, en cuanto a las consignas, son consignas muy simples. El tema es que en, la, en, en, en cada consigna lo que se busca es que se ejercite esta eh, la actitud lúdica, el no juicio el jugar por jugar, el, el, el hacerlo sin un objetivo, pero la consigna te está dando una orientación, ¿no? Eh, pero es ejercitar eso. De todas maneras, uno no anda por la vida sin, sin un rumbo, digamos, pero en un taller creativo, en un taller de arte intuitivo, es el permiso que, que, que te podés dar, digamos. Bien. Muchas sí, gracias. No sé. Me encanta que me hagan preguntas porque me van orientando, porque si no me voy, yo sigo hablando. Está bien, está bien. Sí, yo te quería preguntar, qué, ¿qué aprendizaje te llevas vos con todo esto que, que facilitas, que está lindo, porque lo estoy, lo estoy viviendo? Eh, ¿Qué te llevas vos de todo esto? Yo, en lo personal, estoy creciendo, y creo que llegué a esta instancia hoy, me encuentro acá, Después de haber aprendido y desaprendido y vuelto a aprender, es un ida y vuelta, ¿no? Y depende del tiempo y el momento que, personal que vivo. Pero hoy yo lo que me encuentro es eh, en esta situación de reconocer a todos los otros como otros. Esto de aceptar que todos tienen su propio ritmo y de que no todos tenemos los mismos objetivos nosotros. No todos buscamos los mismos resultados, ni siquiera los necesitamos. Necesitamos que sea así. Y en este contexto en el que estamos hoy, yo me siento como que todo el proceso que viví hasta acá me ayuda a encontrarme en este momento tan caótico. Y digo yo, ¿en qué momento me preparé para esto? No digo que tenga resuelta la situación de la pandemia, ni de esto de estar... Este, limitados en, nuestro, en nuestra circulación, o en nuestro modo de reunirnos, pero sí no me, no me apabulló, sino que fue como que, ¡ay, una consigna nueva! ¿Viste? Y, y empezar a recrear y a probar, y así fui encontrando espacios donde pude ser de ayuda a otros, para también tener esta actitud, no digo que sea la única ni la mejor, es una posibilidad más en un espacio, en un, en un tiempo donde hace falta eh, propuestas que te ayuden a transitar este, este periodo. Así que en lo personal a mí me ayudó eso, a encontrarme en este momento bien. Gracias, Vivi. Y bueno, también Fer, a ver, seguramente tiene su preguntita. Tocaste mi provincia, Vivi. ¿Ah, sí? Cuando dijiste Los Neros de Córdoba. No dije. Creo que no, estoy, no, no, no. No, no dijiste Córdoba. De Córdoba, dijiste Córdoba, pero los neros. Ah, vos sos cordobés, ¿eh? para, para, para. que no te estaban entendiendo. Amo Córdoba. ¿Sabes qué, Vivi? Escuché varias cosas que me gustaron mucho, quería conectarlas y de ahí la pregunta. Dijiste que el coaching creativo es como que a ver, es como el es arte respecto al coaching ontológico. Yo entiendo que el coaching ontológico tiene un método, pero sí, cada sesión es una artesanía entre dos personas. De hecho, un grupo donde yo trabajaba con muchos colegas, el título del, del grupo era Orfebres del Ser. Eso lo entendemos los que estamos ya en el ambiente. Pero mi pregunta es, para los que no están en el ambiente, que sabemos que nos la escucha, es muy importante y sin juzgar, como dijiste. ¿Cómo ves o cómo eh, se da ese momento mágico de la escucha de los cuerpos de las otras personas cuando están creando, que te lo trasladan a vos y decís, wow ahí está, esto de lo que estoy proponiéndoles? Eh, yo para eso te resumo que la palabra también es arte. Sí. Porque están los escritores, los actores, eh, recitadores, los que cantan, usan la palabra y es una manifestación del arte también. Pero es mm -hmm. una técnica. Sí. Eh, pero al ser arte también, sigue siendo energía, sigue siendo el alma que se está expresando. Uso también, hay, hay una técnica que yo llamo textos intuitivos, donde usamos palabras. Y, y para mí la palabra responde, que respondería a tu pregunta es la resonancia. Eh, tiene que ver con esa vibra que se genera y es donde yo digo: ¡Ay, mira lo que dijo, mira lo que mostró, mira esa mancha! A mí me dice esa mancha tal cosa, o esta línea me hizo sentir, porque hay en un momento en que se habla y hay una unida y vuelta, ¿no? Pero ponemos la atención. Al, en el proceso vamos buscando despertar esas emociones sin ponerle palabra, porque la palabra tiene mucha mente. Los pensamientos son palabras. Eh, yo guardo eh, una imagen, por ejemplo, de recuerdo, pero cuando yo te la estoy contando empiezo a, a traer mucho de lo que yo recuerdo, y esos recuerdos te los empiezo a poner eh, interpretaciones, empiezo a poner sensaciones que yo digo que, y cada vez que la cuento, seguro que te voy a contar con algo más. Los cordobeses saben mucho de estos de los relatos con, con mucho condimento, y, y creo que de esta manera callamos los pensamientos. Hay muchas técnicas, por ejemplo, de meditación con dibujo, meditación con. Hay veces que simplemente es corporal, incluso ponemos una mesa y empezamos a bailar alrededor y a tirar pintura, por ejemplo, ¿entendés? Y después es ver qué, qué es lo que veo, qué es eso. Que, eh, a ver, a mí me sonó que yo sentí libertad y el otro a lo mejor estaba súper depre y se permitió el tiempo de estar depre, ¿por qué? Porque no hubo palabra que condicionen la tirada de pintura. Te estoy haciendo una síntesis muy burda, Pero porque claro. al final estamos jugando. Claro. Y en un momento volvemos a traer esa... Uh, somos adultos ya, ¿no? Doy talleres solo para adultos. Eh, hice una época con niños y son pura intuición ellos en realidad. Entonces como que hay una cuestión ahí de eh, que yo aprendía de ellos en realidad. Fue <risa> un máster que hice, <risa> automáster. Este, con los adultos tenemos la facultad o la capacidad como seres humanos, o sea, adultos, de poder poner la conciencia, poner la mente pensante, digamos, y poder apagarla, y poder poner y sacar el, el, el niño, digamos. El tema es que esto que yo estoy haciendo así que parece que van, ¡ay, qué capo que soy! No es tan fácil porque estamos muy muy metidos en los resultados en conseguir esto el ritmo que nos imponen desde afuera eh, entonces todo eso hay que aquietar, es un proceso es un proceso y hay veces que es necesario la escucha del coaching digamos que eh, estar atento, uno como facilitador cuando, cuando está el, a pleno el taller en su punto más cúlmine yo desaparecí o sea yo logré mi objetivo si desaparecí de escena y la persona se pudo expresar libremente. Qué lindo, eh, bueno, qué que, lindo, Vivi. Qué, qué bueno que... esto que traes, ¿no? La expresión fue muy clara, tu explicación, esto de poder Buenísimo. expresarnos sin mente. Es, es, es, creo que es el, es, es el maravilloso eso que traes. Esa parte eh, creo que mi... es valiosa para nosotros, como para, para el individuo. Porque después a la hora de expresarnos hacia afuera, hacia el entorno, está bueno poder tener un buen manejo de, de la escucha y de la palabra, de las dos cosas, ¿no? Está Pero igual. hay veces que nos encontramos repitiendo cosas que escuchamos o, o que deberían ser, y no estoy haciendo caso a lo que me está pasando a mí con mis sensores, que son las emociones, eh, qué es lo que me está pasando y hacerle caso a eso, digamos. ¿no? Jorge, Bien. tenemos una sí. consulta desde WhatsApp. Bien. ha llegado. Bien, perfecto. Eh, Te pregunto, Vivi, sí, sí. con mucho gusto. Dani nos pregunta, Vivi, ¿este sí. tipo de coaching es solo para adultos o se puede emplear en adolescentes? Se puede emplear en niños, en adolescentes y en adultos. Yo personalmente, grupal, estoy haciendo con adultos nada más. Individual, sí, ya eso está abierto, ¿no es cierto? Se puede con adultos, con niños, con adolescentes. ¿Por qué lo hago? con adultos solamente, porque me ha pasado de padres que piden para que el niño el adolescente se inscriba, porque ven determinados... Y la verdad que en el grupo, como les dije hoy, es inconsciente colectivo, es generacional, es cultural también, pero es generacional, y ahí hay una cuestión con el adolescente que no, no sintoniza, digamos por más que sea un, un adolescente como muy adulto, muy maduro, podemos ponerle los calificativos que quisiéramos, pero sigue siendo un valor que nosotros estamos poniendo sobre ese chico que el reloj nos dice que es un adolescente. O sea, eh, entonces sí puede ser que yo arme un taller para adolescentes. No lo he hecho, eh, no me siento en condiciones de darlo, porque no estoy a la altura con la tecnología. La herramienta tecnológica es muy importante, ellos lo dominan, y yo no voy a poder marcar el ritmo que ellos tienen. Tengo un hijo adolescente, así que sé de lo que estoy hablando. Bien, Vivi. Y esta, esto que dice Dani nos da pie para preguntarte cómo puede la gente conectar con vos, cómo se puede comunicar, si querés este, compartirnos, de qué manera pueden acercarse a vos a consulta o a todo esto, ¿no? Sí, mi mi, mi, mi ¿cómo es mi espacio donde yo más me más estoy es en Instagram y es arroba guión bajo es largo porque fui cambiando bastante con la idea de que ser hacerlo más este, fácil, que, que el nombre ya diga todo, digamos. Perfecto. Y ahí pero es donde seguramente... publico todos los días, siempre interactúo mucho con la gente en Instagram y tengo una página también en, en Facebook, que también es Vivi Parra. Eh, creo que dice artista o coaching, no me acuerdo. Bueno, pero no pues, uso mucho la de Facebook. Es como que lo que publico en Instagram eh, va para... Se reproduce para Facebook. en Facebook. Sí, pero igual poniendo Vivi Parra y coaching este, creativo, seguramente te van a poder eh, conectar, van a poder comunicarse con vos y van a poder hacer... Y sí, en Google también pones Vivi Parra, arte intuitivo y, y aparece. Arte intuitivo. Tengo una página también. O sea, estoy, estoy desarrollando todo lo que es la comunicación a través de Internet. Bien. Y, y me cuesta porque soy yo, todo mi equipo, todo lo que están atrás, soy yo no. Entonces, Perfecto. como que voy viendo donde más cómoda me siento. Bueno, este espacio nosotros es un espacio desde de, el coaching, ¿no? Eh, donde sí. tenemos muchísimos seguidores y personas que interactúan, así que eh, por eso te lo preguntaba para que puedan conectar con vos aquellas personas que resuenen, que les sientan que, que te quieren hacer una consulta o que quieran este, hacer, eh, trabajar en, en tu espacio. Así que bueno Vivi, para nosotros ha sido un placer enorme poder contar con vos, con tu experiencia, con todo esto que nos contás que realmente nos abre a la, a la imaginación, ¿no? Porque también cada uno de nosotros tenemos una estructura mental que no, no, no nos permite por ahí saber de que el coaching como herramienta, como, como herramienta en el ser, se puede utilizar en todos lados, ¿no? Y qué maravilloso esto que nos contás, y seguramente tu, tu profesión de arquitecta también va conectado con la creatividad y con todo esto que vas sacando de cada una de las personas, ¿no? Desde, desde el, lo que es la, la arquitectura, nosotros en la formación de arquitecto tenés tres, cuatro años de historia del arte de la humanidad, digamos. O sea, eso te trae mucha información eh, antropológica, digamos, eh, cómo sería de la historia del ser humano, de la, de la evolución, está totalmente ligado. Y después tenemos, obviamente, todo lo que son las expresiones y todo lo que tiene que ver con las proporciones, la perspectiva y demás. Eh, yo aparte fui formada en una época en donde no había todo lo que es autocad el desarrollo acá no era obligatorio. Hoy creo que calculo que debe ser hasta una materia. Eh, así que yo tengo mucho uso manual. Me gustó siempre mucho la, la parte gráfica y entonces todo eso viene. Pero pero es como hoy dije es una en mí se fusiona mi experiencia, mi formación, eh, mi experiencia, incluso eh, anterior a lo que es este, el coaching, ¿no? Todo viene y, y, me, y me, me asiste en el momento de facilitar un taller eh, y hasta mi personalidad también, ¿no? Perfecto. Bueno, Vivi, te va volvemos a agradecer. Ha sido un placer para todos nosotros, seguro nuestros oyentes compartirán poder escucharte y poder ampliar también, no, eh, yo no lo conocía realmente, es la primera vez que lo escucho y me llamó muchísimo la atención y tenía mucha intriga por, por esto que nos ha explicado y realmente me parece muy interesante. Así que muchísimas gracias Vivi, nosotros vamos a, a ir a una tanda ahora en, la, en el evento, te, te invitamos a que te quedes un ratito, así podemos... Bueno despedirte como corresponde, pero sí vamos a ir a una tanda, vamos a pedirle a nuestro operador y, este, y con nuestros oyentes nos volvemos a encontrar en un ratito, ya saben ustedes que tenemos el último de los acuerdos toltecas para hablar hoy, y que tiene que ver con esto de hacer siempre lo máximo que podamos. Gracias Vivi, y estamos gracias. A... vamos a la tanda entonces.